Eh, hola, buenos días. Eh, soy Sara y Rosario Plaza. Soy estudiante de Corecole School y bueno, he hecho una aplicación de desarrollo web donde vamos a ver lo siguiente. Eh, eh, mi página web eh, eh, en un principio iba a tratar sobre la compra y la venta de los productos, pero hablando con la persona referente a la que está interesada que le haga la página web, eh, no lo tenía tan claro y bueno, al final pues ha sido pues una aplicación desarrollada en base pues a que él se registre, registre los productos y la, la clientela o la gente que vea la página web pueda ver los productos, ¿vale? Eh, se llama Monasterio eh, la página y bueno, aquí pues desenvuelvo la idea. Está desarrollado en backend y en frontend. Como veis, el sistema de carpetas pues, es bastante elaborado. Luego, en Visual Studio Code os enseño. Si queréis desarrollar o ver cómo se ha hecho todo, pues solamente tenéis que descargaros el repositorio pues, haciendo las siguientes, o sea, siguiendo las siguientes instrucciones. Y bueno, eh, comentaros que también he implementado mi proyecto, eh, que es server -side -prot, que es una función que está eh, que se implementa en SJS, que su funcionamiento es el siguiente, o sea, eh, la estructura básica es esta. Eh, y yo pues, la he utilizado pues, de la siguiente manera. Eh, he puesto pues, la URL eh, la he llamado con el fetch y bueno, eh, estos son los datos que trae de esa URL, ¿vale? Y, y aquí retorna la, los pros, ¿vale? Que es la data product, que es esto, lo que retorna la URL de donde saca los datos. Y bueno, eh, como veis, aquí hay un console log y este console log, pues solamente se verían los datos en la terminal. Para poder verlas en el cliente, tendríamos que importar... Eh, en la page que como sabéis que en SJS js se utiliza un sistema de page esto sería el nombre de una de las páginas y para poder utilizar los datos de del get server side pros teníamos que utilizar como parámetro el data product y ya pues podríamos utilizarlo entonces si tú eh, haces un console log se vería eh, los productos en la terminal no en la terminal no en la consola y bueno pues eh, eh, Utiliza esos productos haciendo pues, un, un maps, que es una función donde tú puedes sacar eh, el elemento y pasar todo eh, eh, recorrer todo el array de ese objeto. Luego está ejecutado en el entorno react y Nesh, y la parte de backend está eh, ejecutado en Fastify. He eh, utilizado como gestor de paquetes JAN y como editor de código eh, Visual Studio Code. ¿Vale? Luego comentaros que también pues, he seguido un sistema de ISUS que se encuentran registradas, que son todas estas, eh, como podéis ver, pues, algunas pues, se han hecho, otras se han pasado para el siguiente día. Y bueno, eh, vamos a enseñar la página web. Vale, esta es la cara externa que ve el cliente. ¿vale? Esta es la home, o sea, si tú pinchas, vuelves a la home. Eh, aquí se verían los productos. ¿vale? Esta página web está en construcción que todavía no me ha dado tiempo a hacerla. Eh, conócenos es para saber dónde se encuentra la tienda. Tiene aquí pues, eh, un enlace directo pues, a dónde se encuentra la tienda. Y aquí pues al Instagram, al Facebook y por pues, si quieres dar tu opinión. Eh, lo que tendría que hacer eh, la persona interesada en registrar sus, sus productos es loguearse. Yo ya estoy logueada. Yo voy a continuar con Google. Y aparecen los productos, ¿vale? Pero aquí aparecen de manera distinta, ¿vale? Eh, para poder dar de alta un producto tendremos que poner el nombre. Por ejemplo, cenicero de metal, eh, la descripción, el precio de venta por más adelante para meter un stop y cosillas. Eh, siempre claro, teniendo en cuenta que el precio tiene que ser mayor. Hola, menos, el de venta. Y nos vamos a productos y se ha creado. Aquí está. ¿Que lo queremos borrar? Pues lo borramos. ¿Que lo queremos editar? Pues lo editamos. Líquido blanco, actualizar, actualizar, nos vamos a productos y aquí vemos la actualización, vale como podéis ver he tenido una pequeña falla con, con los precios que a día de hoy sigo intentando eh, actualizar e intentar formatearlo bien pero no, no lo consigo y bueno en eh, los productos de baja eh, estoy todavía en construcción pero las ideas son las siguientes pues que aquí aparezcan los productos que están eh, aquí por ejemplo que se le acabe el esto pues a, eh, el cliente directamente eh, le daría a baja y los productos se a baja. ¿Vale? Una vez vuelva a tener un mmm, producto en el stock, pues se le daría alta y los productos aparecerían otra vez en productos de alta, o sea, en productos. ¿vale? Y bueno, eh, os voy a enseñar eh, la parte de Visual Studio Code un poquito como para que veáis lo que es, todo lo que tiene y eso. Eh, es para la base de datos que es de MongoDB para que se conecte Esto es el modelo que he implementado en toda la aplicación estas son todas las rutas, la de crear, la de borrar, la de ver todos los datos, la de mmm, ver un producto específico y bueno, y aquí estoy registrando todas las rutas para poder, y está la de la de mmm, actualizar. Y aquí están todas las rutas. ¿Vale? Esta no se está utilizando, es para la home y aquí se registran todas las rutas. vale Tiene un prefijo de product y poco más. En config pues aquí se configuran eh, las variables de entorno. El SID es, por ejemplo, un archivo que carga la, la base de datos. O sea, en el caso de que yo, por ejemplo, borre mi base de datos o sea, entera, no hay ningún dato. Entonces, pues yo cojo desde mi terminal, como ya tengo predefinido un archivo SID, pues le doy a Control C para salir y ya ran SID, ¿vale? Then, then SID. Es para cargar la base de datos y que se vean luego los productos. Lo JAM B es para que corra el servidor. Vale, y aquí actualizamos. Y como veis, todos los archivos que tenía, todos los productos que tenía creados en el archivo SID se han cargado. ¿vale? El servidor, o sea, todos los, los, los paquetes NPM que he utilizado se registran aquí. Luego la parte de frontend, que como podéis ver, he utilizado NesJS, que se implementa por sistema de páginas y por componentes. vale Y bueno, poco más. Todo esto son componentes, que hay muchísimos componentes. Y, y en public para poder, poder subir imágenes Tenéis que hacer, crear una carpeta public y aquí poner todas las imágenes que se utilizan. Y aquí pues he utilizado eh, tipos como interface de productos para tipar las variables y poco más. Aquí también en Live tengo pues la API, que son las rutas que he utilizado para conectar la localhost eh, 5000, que es conectar el backend, y el fetcher. Y aquí he creado una función donde la información entrante se formate de tal manera que las palabras, de igual como las escribas, que se crean en la primera mayúscula. Para que podáis ver, por ejemplo, si yo escribo en minúscula, la primera se va a poner en mayúscula. Y bueno, este es mi proyecto y espero que os haya gustado. Y poco más. Eh, termino diciendo que, que me ha costado bastante, que me ha gustado muchísimo la experiencia. Que espero poder terminarla, o sea, me queda bastante cosas por terminar, como la, la baja de los productos y meter más productos. Y lo de las imágenes de los productos, que como teníamos que implementar un sistema donde poder adjuntar archivos y todo es muchísimo más complicado y no me ha podido dar tiempo a crearlo. Así que me queda pendiente. Y bueno, agradecer tanto a CoreCore Core School como a mi compañero y a mi profesor y a parte de mi familia que me ha apoyado a conseguir y, y lograr la página web que he hecho y todo lo que he hecho. Eh, muchas gracias.